you <laughs> Cómo pasa el tiempo, no me he dado cuenta Tantas primaveras a tu lado viejo Si sacamos cuentas, tengo lo que quiero Yo no pido nada, solo tiempo al tiempo Tenemos mañana tantos de cigarras Y el viento que baila en tu pelo y tus canas El árbol que crece seguirá creciendo Como crece mi alma tu amor en silencio Ya pasó el otoño, nos quedamos solos. Nos escuchan risas de niños y llantos. Los llamó la vida, ahora viven lejos. No te pongas triste, es la vida vieja. Yo, yo soy tu horizonte, tu mirar en calma, el uno y el otro, la vida y el alma. Yo te sigo amando, porque sé que me amas, seré yo quien cierre tus ojos mañana. Tenemos mañanas, solo Dios lo sabe Y el viento que frisa en tu pelo suave Se ha secado el árbol, ya no tiene ramas Ya no tengo fuerzas, porque soy anciana lo vivimos todo y fuimos felices. Me quedan recuerdos de tus ojos tristes. El ayer más lejano, el futuro es nada. Solo tus cenizas en mis manos descansan.